Mientras este tipo de fuego es muy difícil apagar De dije monta que te llevo al sol, me dijo que tontería arderás le dije que no pensaba ir de día y se reía, ya verás, le decía si te fías de este guía. Dicen que cuando llegas hay un flash y me creía, me daba alas. Parábamos a dar caladas en coordenadas desordenadas, sentados en el meridiano de Greenwich. Dejábamos colgar las piernas sabiendo que la búsqueda era eterna y que hay muchas paradas a lo largo del camino. Y que lo importante no es llegar, sino... Sino el camino en sí, miramos atrás Y supimos que nadie volvería a vernos más Cuando bajo al mundo tuyo, fuego camina conmigo Y la mirada de los mendigos siempre se clavan en mí entonces fuego la devuelve y ahí podéis sentir el frío del Kremlin y las manos de John Gacy o ser estrangulados con fall Lazy Mejora tu tren de vida, algunos les pasa por encima, un gris desánimo, cargo fuego en mis ojos como Drew Barrymore. Salgo de un zartal de espinas sin herida alguna y sin daños. Hoy funqueo con este clan de baños. Vientos extraños, oh. Lleva mis llamas a Londres incinerando un disco. Este es el disco pom, lo testo, purificador del texto, repercimiento si de exacto, un ávido lector. Oh fuego camina conmigo, agua y tierra lo extinguen, por lo tanto enemigos aire lo extiende, algo de pirómano en mí, que montarías de MCs, que saben de ti, que quieren de mí, por un mundo mejor mejor muérete de piso con unos Air Force de gore tú con Jodete, tu traje ignífugo de que me vienes, este lanza llamas da solución a tus problemas de liendres oh el vino a quemar el mismo infierno, derrito al invierno, vapores ácidos, respiro y el cuelgue eterno quieres llorar, yo te enseño lo aprendí cuando pasión y luego ambos mueren cuando se apaga el fuego dime cómo lo hacemos que yo me lo mondo. al falso antes que al cojo se le coge pronto por experiencia que es la mejor memoria perdón por la ausencia estoy en la cima me ahorro la euforia hoy me he visto de gala veto la sala me lo curro con pico y pala si bien de crío yo era un bala ninguna rima es mala todo está en la emoción canalizo la energía y me la saco del ala Vivo rápido antes de que sea tarde Me vuelvo a ocupar de sonar original e alarde. El micro está que arde pero sigo Yo juego con el fuego y no me quemo porque camina conmigo Ya ves que me cuesta escribir párrafos nuevos y no es que no me guste rapear es que prefiero tocarle los huevos la enciende el sample y no hay nada igual Aviva el fuego con su fragua y su gua guau, guau Siente el fe de mis amígdalas Tras combustiones en mi mente traigo el crack Si mis manos fueran más rápidas Hay pensamientos que se escapan Para no volver y es una lástima Versos no fecundados que viven felices en algún limbo Libres de labios, de oídos de copia Y duermen en camas de pan bimbo Los leo con la parte de atrás de mi córnea Para esta digna canción ígnea Descansa en paz yo te incinero Tu resto salvate o cenicero Salta a la hoguera y pide un deseo Deseo tu muerte casi tanto como la mía Pero ve tu primero Y luego cuéntame qué ropa me llevo Un chándalo, un vaquero Lo más cómodo es ir en cueros Te invito a un crucero por mi mar muerto Allí se frota y ensayo Lo de ser un cadáver en el puerto Lágrimas de lava resbalan Por esta nariz de los El fuego es mi hermano y protege a este santo Te fogo y saltan chispas al lado del butano yo juego con fuego Y no me meo y en ti me cago Trae ese ron de vuelta acá Pasa ese maca versos más ardientes Que el de Dakar y nunca mainan Sergio Javier, David y Rubén es Spina. Nunca es banal, es natural que prendan la jaima. Y no hay más, somos vainas, ultracuerpos del rap. Pigmalión de un fuego blanco mortal. Voy en correos, pan de sauna Y los fríos que abrazan, altos grados que alcanzan a chicas del día en sus cajas y a currantes sus falcas. Y a la escuela Bauhaus, los padres del, del caos. Tamboya y laos nunca podrán ponerlo en pausa. Extinguir la causa, la casa arderá y arderán los clubes. Las nubes, la pela H con la V. Fuego camino conmigo, fuego, fuego, fuego, fuego, fuego camina conmigo, fuego, fuego, fuego camine conmigo